bienvenidos al reto de esta semana esta semana es un reto que todos deberíamos hacer una vez al día y consiste en estirar durante tres minutos solo tres minutos acuérdate que estos retos están planificados para que los hagas durante una semana durante siete días consecutivos tú eliges si lo haces de lunes a domingo o de otra fecha vale o entre semana para al final bueno, vamos con el reto de que me enrollo Tres minutos de estiramientos ¿por qué los estiramientos son tan vitales? te lo tengo que explicar bueno, pues son porque nos ayudan a, a, que, a preparar el cuerpo a preparar los músculos, las articulaciones los tendones en el día o para relajarnos por la noche también, si te, si te has fijado es lo que hacen los niños o los animales, que se estiran ¿Vale? Se desperezan y estiran todo el tronco y las extremidades. Es lo que se llama pandiculación. Por si quieres, tirarte el pisto con tus amigos. ¿Y para qué más sirve también? Pues para prepararte física y mentalmente. Física, como te he dicho, pero también sirve para cambiar de actividad. A tu cuerpo no le gusta estar en, en el mismo la misma posición durante mucho tiempo por eso a nivel físico te ayuda a cortar y hacer estos tres minutos de estiramientos y a nivel mental porque te obligas a salir de la actividad en la que estabas y centrarte en los estiramientos bueno vamos ya os voy a proponer tres estiramientos muy sencillos que puedes hacer tanto en ropa informal como en ropa de trabajo o como tú quieras, ¿vale? Y para que veáis que no os miento, vamos a poner el cronómetro. Y van a ser un minuto por cada estiramiento. Vamos a empezar estirando en la postura del guerrero. Lo voy a llevar un poquito para atrás para que se vea. ¿Vale? Ok, a lo mejor no se me ve un poco la cabeza, pero... ¿Vale? Empezamos. En esta postura, ¿vale? Las manos aquí, puedo... Acompañar. Respiro tranquilamente por la nariz. Vale, noto cómo se estira toda la cadera o contra el glúteo. Vale, otra vez. Cambio de lado. Igual, me coloco en la posición. Hombros relajados, manos al frente. Vale, voy siguiendo con la mirada a la mano. Contraigo el glúteo de la pierna retrasada. Vale, y vamos con el siguiente estiramiento. Este estiramiento es el que hacen los chinos para relajarse. Es Está relacionado también con el que hacemos por la mañana al levantarnos. Me agacho porque si no me va a cortar la cámara. Es realmente... Me pongo derecho, ¿vale? Estiro los brazos lo subo arriba el micro no me vais a ver pero me estiro todo lo que pueda los pies también y relajo vale venga que solo son tres minutos ya llevamos minuto y medio y relaja los hombros Vale, yo lo hago agachado porque si no, no me veis, pero sería de pie. Vale, es, Inspiro profundamente y cuando estoy aquí, suelto y relajo. Vale, y vamos con el último. Este es el que utilizan los tailandeses en su rutina de estiramientos que se llama Ruesit Daton. Y es simplemente ponernos en esta posición. ¿Vale? ponemos en esta posición, con las manos aquí, tronco erguido. Y si ya pongo las manos aquí, sería la postura total del guerrero, pero no hace falta. Simplemente estar aquí, abrir las piernas, notar el glúteo y notar cómo la espalda está estirada. ¿Vale? Y estamos así también, un minutillo, ya solo quedan 20 segundos. Si ves que esta postura es un poco incómoda, pues puedes relajar y volver. ¿Vale? Respiro por la nariz, estiro, noto cómo, cómo se me abren las piernas, cómo me estiro, relajo los hombros, toda la espalda recta. Vale, pues ya hemos acabado con estos estiramientos. Espero que hagas tres minutos de estiramiento todos los días y verás los efectos que tienen puedes elegir estos que te he dicho o los que sean de tu cosecha y prefieras más aquellos que te desestresen y espero que te haya gustado este vídeo si es así pues ya sabes dale a pulgares arriba abajo al like suscríbete al canal por por algún lado de por aquí y hazme un comentario y ya sabes, pues a cuidarse. Esos hábitos de salud, de bienestar. Y si no, pues contacta conmigo. Saludo, agur, agur, yogur.